Yeah, no nada. ¿Dónde? De media, de media De media pila, tú? ¿Tú te ¿Qué Y la Lo he dejado una bala al Pau 오 아이고. Bum, bum, bum. Bum, llevo, yo lo hey. hey, trago. Nah, tengo uno aquí también. Eh! Hostia. Nah, he tenido, he tenido. Estamos yendo, Ayuda, ayuda Hermano, mira el nombre del Bonti. Imagínate bon Imagínate bon tener ese Mario Fricolo Ahí tenéis una torre gratis. Eso también me lo voy a llevar yo. Gomeo, no me jodas, Gomeo. Gomeo. Gomeo, qué asco das, bro. Y si como dice... Soldado al enemigo en camino, soldado al enemigo cerca, que está cayendo. ¿Dónde? Allí, míralo. Cielo. Oh. Pero no se ve nada ah, no. ah, el apoyo, está Mira, oh, un maricón oh, está cayendo oh, ¡Ay, boba dios de ya. Yo sí lo admito, esta bueno una más ¿No? Uy, plan, sí, lo han eh, sacado cuatro. Eh, de media, de media, de media te, de media sí, te sí, daría. Si, Sí, ¿no? sí sacan ¿No aquí. Sí, dos, ahí hay dos creo. Este es roto, otro aquí. En naranja en tengo uno. Close. Muy buena. La Placa aquí, Ray, como mochila Ahí Sueldo para atrás tuyo, toma para atrás tuyo? A atrás tuyo Yo en bala Vale, hay una familia gitana gitanos, loco, tómate uno Por mi que Por mis muertos que me maten He morido. Oh, qué verdad, como me dejé sí, el kill, me con otro cipote. No, quedad, quedad, ya tienes las 30, ya tienes las 30, Intenta ponerte tú en cobertura porque no te mates si lo ves. Vale. Mena. Qué bueno, hombre, qué buena. Qué Joder, buena. chaval. Qué puta. Simplemente o esa es una de las partidas de, O sea, una de las mejores partidas diarias